Ángel Rosa Es tiempo de espera, de recuerdos Y estudiar los proyectos que están entre velos, semiocultos Hay alguien que tienes cerca, que te quiere bien Pero no le prestas atención Tienes muchas personas en tu vida que piensan como tú Sentirte decaído, y dejarte llevar por ese sentimiento no es positivo. Debes encontrarte con tu ser interior, que te llevará a estadios superiores espirituales. Siéntate un momento, cierra los ojos, y mira con tu mente las personas que te rodean, de alguna forma, te llegará una señal que tú comprenderás. Soy el ángel del amor, ese amor romántico, inclusive del amor por ti mismo, el amor por tus amigos, el amor la familia y también para las mascotas, los animalitos domésticos. Te ayudo a traer el amor a tu vida y encontrar tu alma gemela. Si estás sufriendo cierta discordia en tu lugar de trabajo, te ayudaré a ver más allá de toda apariencia, el dolor que se esconde detrás de la agresión de alguien hacia ti. Envíale amor y luz, entonces, el reloj girará sus agujas hacia el cambio positivo. Aprenderás a encontrar la belleza y la alegría que viene desde dentro de ti. La felicidad viene desde adentro de nosotros. Haz este ejercicio de visualización, que será útil, no solo para tu vida afectiva, sino para otros deseos también. No siempre te das cuenta de cómo afectas a los demás de una manera positiva. Miembros de tu familia pueden estar necesitando un poco más de atención de tu parte, en este momento. Piensa también que los niños y las mascotas, pueden traerte alegrías inesperadas. Cuando encuentras la vibración y energía correctas dentro de ti mismo, entonces, estás listo para los sueños que tienes, y anhelas. Las personas que participen en tus sueños, también estarán sincronizados con tus vibraciones positivas. Cierra los ojos y visualiza que uno de tus grandes sueños está hecho realidad. Disfruta de la belleza de ese sentimiento, de ese momento. Relájate dentro de esta bella y feliz sensación de imaginar tus sueños ya hechos realidad. Abre los ojos, y te darás cuenta de que has encontrado la sensación que deseas, dentro de ti mismo, aquí y ahora. Habrás encontrado la sensación que has pensado que no podrías tener, hasta que tengas esa relación afectiva que anhelas, esa sensación de seguridad, esa persona comportándose como tú deseas, el dinero para cumplir con tus cuentas, lograr ahorros, etc. Esta visualización está ya en marcha para que se haga realidad.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 Es tiempo de establecerte en el sitio que te corresponde. No demores más. Algo romántico y positivo te sucederá en poco tiempo. Hoy te traigo la fuerza iluminada que te hará pensar es verdad que vale la pena hacer esfuerzos, para evitar no amar al prójimo. ¿En qué punto de tu vida te tienes que afirmar? La noche ha pasado y luego de las sombras llega el sol. Deja entrar a tu vida, las cosas positivas que te depara. Vuelve la luz, y te acompaño. Las buenas acciones se relacionan con la felicidad, ya que es una manera de aliviarnos nuestra vida. Con las buenas acciones se equilibra la balanza en la cual las fuerzas superiores, ...pesan nuestras acciones negativas y positivas. Hay religiones, monjes, que reciben con felicidad la época de los malos momentos... ...pues estos son aprovechados para depurarse interiormente. También, los monjes budistas muy elevados espiritualmente... ...le piden a sus deidades les sea aumentado el karma, para superarse interiormente espiritualmente tal como decía un maestro gnóstico hay que sonreír ante las adversidades de la vida esa es la ley esta puede resultar una frase muy dura pero son sabias palabras aunque normalmente nos cueste aceptarlo de esa forma si no amamos lo más probable es inevitablemente las otras personas no nos amarán tampoco. Y la consecuencia será que hemos de terminar enfermos, porque el alimento que indefectiblemente necesita el alma humana para conseguir la felicidad, es, que más y que menos, el amor. Esta ley única y universal, se aplica siempre, es por esa causa que es importante la actitud de quienes nos toque recibirla, porque tenemos dos caminos, o amargarnos o recibir esta enseñanza con un superior conocimiento de causa, porque de esta forma podremos llegar a ser mejores, superándonos, y especialmente, aprender de los errores cometidos. Ahora igualmente,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 Si bien estas palabras puedan parecerte insuficientes, encierran en ellas mucho más. Hoy es un día de fortuna, un día donde quizá te pase inadvertido algún acontecimiento que te marcará en forma positiva para el futuro. Puede ser desde un pensamiento, hasta una frase de alguna persona que tú amas o un hecho que aparezca como insignificante algo que puede suceder en cualquier acto cotidiano. Hay temporadas de nuestra vida en que estamos en una especie de letargo, con una sensación que no tener suerte. Mejor dicho de tener mala suerte. Como el destino, tiene que hacer que pasemos por todos los estadios necesarios, esta situación es la que ahora ha cambiado. Los acontecimientos, están escritos en sitios secretos del universo, y ya están destinados a presentarse. Esta vez no hará falta que yo te indique nada. Solo te traigo desde el fondo de los tiempos, la seguridad que hoy puede ser un día crucial, que se manifestará de alguna forma sutil. Tiene que ser hoy un día de buena suerte. O buenas nuevas. Todo aquello que decidas estará bien, será algo positivo para tu futuro. Te traigo esta afirmación. He grabado en las rocas profundas. La canción que en un sueño aprendí. La cantaron arenas dormidas. Con un grito llamándote a ti. Y aquí, hoy se pueden manifestar. Ángel de la escalera, palomas y rosas. Como una escala hacia el sol, tendrás tu ascenso. Debes dar el primer paso. Voy delante de ti, para guiarte. Antes de pulsarla no veíamos dichas luces. Pero estaban. Existían. Las situaciones por las que estás preocupado, van en progreso positivo. Todo aquello que te ha parecido insalvable, ahora lo puedes sortear. Y más te digo, quizá tenías ciertas soluciones ante tu vista y no podías verlas. De mi mano, hallarás la respuesta a dudas, resoluciones a tus inquietudes, problemas. Es el tiempo del sol, la luz, la iluminación mental. Ten fe, y ten confianza en las fuerzas superiores, en Dios. Si has estado en una posición sin avances, ahora es tu momento. La vida, es una rueda, donde las situaciones, a veces se repiten. De ahí que, por ejemplo, el tarot, el primero Ching, nos indiquen situaciones que son arquetípicas de la vida en el universo. Cuando se lee alguna de estas mancias, solo hacemos el efecto de abrir una llave que nos muestra como si fuera un camino iluminado, en la situación presente en la que nos encontramos. Todo aquello que te ha parecido insalvable, ahora lo puedes sortear. Y más te digo,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 te acompañaré para indicarte el camino mejor para ti. Son momentos de ascender las escalas de la vida, y la paz llega con el encuentro del equilibrio de todo aquello que estaba desarmonizado. Seré tu guía adelante de cada paso que tendrás que dar para elevarte hacia tiempos mejores. Algo parecido sucede en este momento para ti. He traído ese camino de luz. Para que sepas, que tu camino en el descenso hacia los problemas las preocupaciones, ya ha pasado. Ahora tienes la posibilidad de encontrar luz en los problemas, que hasta te parecerán menores. Y más, quizá hasta dentro de un tiempo, los olvides. Ya has pasado la temporada de la detención, el no progreso. Ahora es el momento de progresar, de subir, de escalar. Guardián del mar. Expresa el sentimiento de elevación de nuestro espíritu hacia estadios superiores. Si te acercas a mí, seré la luz en la noche, tu sostén cuando estés triste. Vengo para ser tu guía, y ya comienza a amanecer. Ese sentimiento podrás transmitirlo sin temor, a los demás. Hoy debes dedicarle tiempo a tu persona a tu ser interior. Tus asuntos comenzarán a girar para evolucionar hacia situaciones positivas. Los ángeles no estamos no nos permitimos interferir en tu vida, pero cuando se tú nos invitas, podemos hacer cosas milagrosas para ti. No puedes descuidarlo, pues tu alma necesita de tu propio cuidado y cariño. Te ayudaré a que regresen las personas que se han alejado y tienen tu cariño. Te ayudaré a encontrar las cosas o personas que has perdido y también a encontrarte a ti mismo cuando estés perdido. Si has perdido algo, ya sea persona o cosa, o incluso si tú has perdido tu camino, te ayudaré a encontrarlo. Todo lo que debes hacer es invocarme y pedir mi ayuda. Te sugiero que escribas en un papel todo aquello que te ha herido y dado dolor. Pronto saldrán a la luz muchas cosas ocultas y verás claramente tu panorama más amplio. Lo que sea bueno para ti, será devuelto a tu vida, y todo aquello que ha obstaculizado o te ha herido, se disolverá en la luz angelical. Te ayudaré a perdonarte tanto a ti mismo como a los demás. Pídeme que te sane los mismos, así como los desacuerdos con los demás. Te daré la posibilidad de obtener perdón y compasión, que hará que te sanes tu cuerpo y alma de forma impensada. A medida que los sitios que están ocupados en ti, con dolor algún rencor, se vayan desocupando, entrarán en ellos la alegría y mejorará tu campo energético. Te estoy ayudando y estoy aquí a tu lado. Angelita bailarina Sensación de plenitud, te espera en poco tiempo Debes trabajar para el logro, nada viene por regalo Si quieres emprender nuevos proyectos, te ayudaré a obtener fuerzas Que aparecerán de una forma quizá inesperada para ti Incluso, puede crear un efecto dominó difundiendo así la buena suerte a las personas que componen el núcleo de tu medio ambiente. No te podrán dominar así como así. Esta carta te está diciendo que tú estás a punto de recibir algún tipo de abundancia. Tal vez la buena suerte se dirige hacia ti, la energía positiva que puede influir en todas las facetas de tu vida creando una enorme ganancia inesperada de las cosas buenas que están sucediendo a tu alrededor. Con dulzura, podrás anular todo intento de dominación. Esta carta de los ángeles tiene en sí el cofre de tu tesoro. Es importante entender que la abundancia no siempre es financiera. Festejo. Felicidad y protección de las estrellas. Algo que soñaste desde hace tiempo, se cumplirá. El arte es algo que debes tener en cuenta para el desarrollo de tu espíritu. Como estoy seguro que tú estás esperando... Esta carta tiene que significar también algún tipo de cambios financieros positivos, que vienen a ti. Sin embargo, esté abierto a las posibilidades, ya que el dinero no siempre llega en la forma en que se podría esperar. El amor de tu vida será finalmente encontrado, hallarás el camino a su puerta estarás rodeado de nuevos y maravillosos amigos. Puede provenir de ciertas ideas de negocio, el regalo de un ser querido, o incluso un extraño, un nuevo trabajo, promoción u otra oportunidad. Es decir, puede ser cualquiera de un millón de posibilidades, o una combinación de muchas cosas. Por lo tanto, Estarás abierto a muchas posibles sorpresas. No te limites a esperar que el dinero, el amor, caigan del cielo y de la tierra, en tu regazo. Estás a punto de conseguir lo que anhelas. Tu sueño de trabajo, y llegar a ser financieramente seguro para el resto de tu vida, pero hay que prepararte para conseguir ese trabajo. Y no te olvides de la gratitud. Sé agradecido por todas las bendiciones y abundancia que vienen en camino, porque esa energía positiva puede conducir a su propio efecto dominó. Bendiciones abundantes. Asciende. La elevación no será solo en forma material, sino en forma espiritual. Debes dar importancia a todo aquello que eleve tu espíritu. De esa forma podrás captar muchas situaciones y sentimientos sutiles. Y eso quitará de ti todo temor. Esta lectura de este mensaje es simple y conciso. Toma tus primeras impresiones antes de leer lo que te dice la carta de este ángel. Pide a tu ángel, que en este caso está oficiando de tu ángel de guarda, guía del alma o representante de guías, maestros ascendidos o de tus seres queridos, ya que no hay reglas cuando desees orientación genuina. Entras con temor a una situación... Pero si al principio te sientes perdido, algo te guiará. Es necesario que no te niegues a ciertos cambios. Estos llegarán, porque son parte de la evolución de la vida. Estás en momento de ascenso. Recuerda, no hay límites sobre aquello que quieras pedir tanto sea directrices para ti, tu alma gemela, relaciones, abundancia financiera, la salud, los amigos y la familia. Y esto no puede ofender a los ángeles, que están y han estado contigo, y están esperando por ti. Y es su único deseo para ser todo lo que puedan ser y llenos de amor. Así que adelante y a pedir cualquier cosa que tu corazón desee y recibirás una respuesta. Tienes que estar atento a cualquier signo, además de esta lectura, y lucidez para mantener la mente abierta y el amor en tu corazón y simplemente espera a ver qué pasa. Analiza lo que hay que tener en cuenta en su situación actual y puede indicar algo que tú puedes utilizar en tu ventaja en el presente. Aquí te muestra la situación actual. Se dirige hacia aquello que te puede ofrecer, ya sea información sobre los próximos problemas, o una garantía de algo que estás esperando. Te ofrecerá la información que necesitas, para tomar las decisiones necesarias para guiarte en el curso de tu situación. Esta lectura es adecuada para cualquier pregunta o preocupación. tu ángel. Piensa un poco en cuanto a lo que puedes hacer para enriquecer su semana, sabiendo que la felicidad que causes volverá directamente a ti, trayendo sonrisas y alegría a tu alrededor. Si no has tenido paz hasta este momento, desde hoy se hará presente. Te traigo una paloma que la simboliza. Hacer bello el día a alguien. Este ángel te insta a hacer algo positivo para alguien que tú amas, esta semana. Un simple gesto de tu parte, aunque sea pequeño, podría levantar el ánimo de alguien e incluso hacer que su corazón cante de alegría. Piensa, porque tú sabes a quién conoces que podrías hacer feliz con un impulso. Imagina un círculo de estas llamas, y coloca a las personas, situaciones o emociones, que necesitan el perdón y la liberación, en el centro. Esto no puede hacerte daño o la gente que amas, pero quemará las emociones negativas, lo que ayuda a perdonar. El color violeta es un maestro espiritual, y trae la iluminación, claridad y visión. La libertad viene con el perdón, y la liberación de emociones y situaciones. Esta libertad traerá una ligereza de espíritu, y una calma de la mente, lo que le permite avanzar en su camino espiritual. La elección de esta palabra también puede ser señal de que a usted le gustaría ser libre para explorar nuevos horizontes que ofrecerían la oportunidad de crecer y aprender. Este es el ángel asociado con esta palabra y tú puedes llamar a su llama violeta de plata, para darte esta libertad. Este color es por el crecimiento espiritual y trabaja con los más altos niveles de pensamiento sin utilizar los sentidos físicos. Trae este color a tu vida con los alimentos de color púrpura como el repollo rojo, brócoli, los higos y las ciruelas, para ayudar a enfrentar los conflictos en tu vida. El uso de la lavanda y las flores y plantas de color púrpura, Junto con Amatista, te consolarán y te protegerán. Y este es un día que puedes aprender de ellos y mejorar tu futuro. Abre tus brazos al mundo, que el universo te lo recompensará con creces. Estoy contigo en este camino. El arcángel asociado a esta palabra es Tadkiel y puedes llamar a su llama violeta de plata para purificar cuerpo,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 Los sucesos negativos, los transformarás en positivos. La intuición te llevará por el mejor camino. Te protegeré de todo peligro y también de la negatividad. Te guiaré hacia aquello a lo que te conviene recurrir cuando tengas miedo de algo o alguien. También cuando quieras tener malos hábitos o adicciones yo te ayudaré a alejarte de ellas como si tuviese una espada. Yo estoy aquí para cuidarte y protegerte. Si hay personas que te están trayendo complicaciones, las transmutarás en bondades para ti. Quizá hoy mismo no veas esa esperanza, pero es un día en el cual nace una luz en la oscuridad. Iré iluminando tu sendero. Sal de cualquier idea de ser víctima, y levanta tu espíritu para encontrar tu propio poder. Tú sabes que puedes crear tu propia realidad, y yo te ayudaré. Aléjate de la creencia que eres limitado y conéctate con tu yo ilimitado. A veces el silencio puede ser mal interpretado. Y si la voz del Espíritu Divino que está dentro de ti, te insta a hablar, por favor obedece. Llámame en busca de ayuda con tus problemas actuales o aquellos que puedan llegar. También puedo darte una visión y orientación. Todo lo que deberás hacer es pedirme ayuda. Respira hondamente, y lucha para seguir la vida hacia adelante. No lo pienses más. Eres un ser poderoso. Para muchos algunas veces el silencio es apropiado. Porque el silencio es propicio para escuchar tu propia guía divina interior. El silencio permite que el resplandor de la gracia te haga brillar sin distraerte en otras cuestiones. El silencio permite nuestro crecimiento con la capacidad de oír espiritualmente, la verdad detrás de las palabras dichas por otros. Estoy feliz, cuando estás siendo silencioso porque así escuchas mi susurro. Eres un ser con divinidad.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 y entonces serás más libre al fin. Dijo el poeta. Quien dijo que todo está perdido. Como lo dice en su canción, también vengo a traer mi corazón. Si hoy necesitas cambiar algo en tu vida, estoy aquí para llevarte por el camino preciso. Comprende que estoy, y espero tu llamado. Trabajo como si fuera un curandero del alma, y puedes recurrir a mí para la curación de ti mismo, o de una situación que te afecta a ti particularmente, o pedir también por otros. Es de luz y un arco iris de buenas energías tengo para ti. Hoy es día de dar para recibir, sin esperar aquello que viene a cambio. Algo feliz te está esperando. Y sabrás transmutar los dolores que has sufrido. Por felicidad. La situación actual está conectada con algo que no ha cicatrizado en tu vida, en el pasado. Ven en tu meditación hacia mí, que me encuentro en el templo de sanación del alma. ¿Puedes visualizar esto? Pídeme ayuda, y juntos vamos a resolver ese problema. Este también puede ser un excelente momento para que hagas una regresión a vidas pasadas. El viejo karma está ahora listo para partir y con esto... Tú tendrás menos equipaje que transportar en tu vida. Vas a viajar más ligeramente para transitar tu camino. Soy tu ángel de la guarda.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 Apareceré en la forma de personas que te ayudarán a resolverlo. Estoy a tu lado. Ángel entre columnas flores. Hay personas cerca de ti, que están sosteniéndote moral y afectivamente, aunque tú no las veas, o no les prestes atención. Recibirás el aporte de ideas, o ayudas concretas de personas cercanas y especialmente de las amadas por ti. Así entonces, piensa bien antes de dar un paso, porque de esto nacerán cosas nuevas. Y dependerán de la forma como actúes hoy. No hay que olvidar que el futuro, va en dirección a la flecha con la que apuntas hoy. Si el horizonte hacia donde tú lo diriges lo desvías, cambiará el lugar hacia donde llegará tu destino. Las cosas que comiences hoy serán fuertes, estables, perdurables, con mucha proyección de futuro. Estoy aquí para hacerte pensar antes de dar un paso en falso. Busca a Dios, en una canción o poesía que te inspire y eleve. Aquellos amigos y familiares que te conocen, te apoyan y te quieren, van a saber y recordar cuánto vales. Cultiva nuevas conexiones de almas buenas en sabiduría y compañerismo. Sí, el amor, es bueno para ampliar tus habilidades, así como tus talentos, y además la paciencia, a medida que crezcas espiritualmente. No obstante, hay momentos en que es mejor descansar de los retos y los desafíos, y simplemente renovarte en la calma. Nunca olvides que Dios, sea cual fuere tu religión, es siempre tu amigo, con ganas de caminar y hablar contigo en ese jardín de la mente creativa.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 que hoy comenzarás a escribir. Ángel de las estrellas. Utilizarás tu intuición para darte cuenta quién te resulta valioso, y quién abusa, quizás sin darse cuenta, de tu buena fe. ...de tu inocencia... ...no permitas habladurías... ...momentos de turbulencias y oscuridades que están a punto de aclararse y desaparecer... ...la luna representa el agua... ...el agua... ...situaciones ambiguas... ...con sensación de confusión... ...estoy aquí contigo... ...no temas... ...nada malo ha de sucederte... Mi protección llegará a ti, en forma de estrellas que solo tú verás, y te guiarán la intuición, para saber encontrar tu guía interior, y aceptarla. Soy tu ángel iluminado. Llego hoy a ti, para iluminar tu vida. Tus problemas serán resueltos gracias a que desde lo alto te protege la Luz Divina, que te guiará en tus decisiones. Si no crees en mí, igualmente, estaré a tu lado, y acompañaré en los nuevos caminos que escojas. Mi protección será absoluta, fiel, y continua. No podrá dañarte ninguna persona. Eres un ser especial, con bondad y buenas intenciones. Si has estado padeciendo, este es el principio del fin de quienes te hayan lastimado. Alejaré de ti todo aquello que te perturbe. Serás poderoso de una manera amorosa que beneficie a los demás, pero también a ti mismo. Hoy es el momento de expresar sus sentimientos, y pensamientos a los demás de forma que los apoyarás y les ayudarás. Tus ideas y sugerencias han de ser bienvenidas desde este momento. Tu entrega con la intención de ofrecer soluciones y asistencia será apreciada por muchas personas. Solo déjame tomar tu mano, que te guiaré.